¿Cómo está la economía en América Latina? ¿Cómo se enfrentó la crisis en varios países de Sudamérica? ¿Qué evaluación hace el gobierno boliviano sobre las políticas económicas implementadas en el país? Son varias de las interrogantes que se respondieron en el Seminario Internacional Evaluación y Perspectiva de la Economía Boliviana y de la Región, que se realizó los días 8 y 10 de mayo en La Paz y Santa Cruz, organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Para tener una visión sobre la economía argentina y la aplicación de un nuevo modelo económico, después del gobierno de Cristina Fernández, nos visitó Carlos Bianco, exsecretario de Relaciones Comerciales de la Cancillería Argentina, durante el gobierno de Fernández, quien mostró cómo está la economía argentina en la actualidad con el gobierno de Mauricio Macri. Todos los economistas, todos los economistas de la Argentina están diciendo que este modelo es insustentable, antes decían en el mediano. Ahora ya dicen en el corto plazo, pero no digo a los economistas de la oposición, los economistas de la izquierda. Estoy diciendo a los economistas de la izquierda, de la derecha, del centro y de la, los economistas más neoliberales con, obviamente, diagnósticos distintos, con mismo diagnóstico, pero con recetas distintas. La presentación de Bianco coincide con la crisis económica por la que atraviesa Argentina y la devaluación de su moneda respecto al dólar. Por lo tanto, cualquier devaluación inmediatamente impacta sobre los precios de la, de la economía, es decir, que eso quita, la verdad, que muchos grados de libertad sobre la política económica en general, la política monetaria en particular. El experto internacional, tras el diagnóstico económico de la Argentina nada alentador, resaltó la estabilidad y crecimiento económico de Bolivia tras la aplicación de un nuevo modelo económico-social comunitario productivo.